Cuando veo las nubes dibujando caracoles Cuando veo las flores tapizando los balcones Cuando recordando redescubro mil olores cuando imaginando soy pequeño entre mayores Cuando veo las aves acariciando el horizonte Cuando veo las olas rebozando mi piel Cuando caminando la hora del té, cuando ahí es cuando me siento bien, cuando ahí es cuando me siento